Eh, vamos a seguir con, con esta serie eh, que he empezado, que se llama Bluegrassizar una melodía y eh, vamos a, a tomar otra melodía muy muy muy fácil, que es la de Twinkle Twinkle Little Star eh, o en, en español que decimos Estrellita del Lugar, que es El banjo no está afinado, ni nada, pero bueno, eh, lo ha afinado, pero ya sabéis el chiste, eh, que pasa la mitad de la vida afinando el banjo y la otra mitad de la vida tocando un banjo desafinado. Está recién afinado. No está bien quintado. Está... Le he puesto cuerdas nuevas y no sé por qué razón, aunque empiezo a sospechar por qué. Pero bueno, el caso es que lo... le cambié las cuerdas ayer, lo he tratado de quintar, incluso veis que está el puente torcido, pero no buscando la entonación. Pero no, no yo creo que es porque ha apretado mucho el, el, el, el, el tailpaste Pero bueno, en cualquier caso, vamos al lío que, que os oh, aburri Entonces lo que vamos a hacer es, como hemos comentado eh, Buscarle leaks y arreglos para que esto suene a bluegrass Venga, paro y seguimos Y bueno, pues vamos a aprovechar cositas que hicimos ayer Ayer hicimos lo siguiente Ayer hicimos que con la cuerda sol, en vez de tocarla sol al aire aquí Puedo tocar esta nota también, ¿vale? O con la cuerda, en la cuerda así, cuando toco la nota re en la prima, la prima al aire, puedo tocar la misma nota en la cuerda si en el traste 3. ¿vale? Con lo cual todo eso me va abriendo posibilidades. También eh, puedo aprovechar y tocar escalas melódicas, la escala melódica de sol... También la puedo meter siempre que haga falta. Y todo eso lo, lo, vamos a, lo vamos a aprovechar. Entonces, cuando hacemos... Luego voy a hacer lo siguiente. En vez de aquí hago... Voy a rematar bien en la cuerda quinta. Y ahora vendría esta nota y voy a hacer como hacía en el vídeo anterior. De manera que tengo y ahora tengo que meter esta nota y al aire pues lo que voy a hacer es voy a, voy a alternar quinta y prima, ¿vale? ¿vale? y ahora el resto de la melodía que es Voy a hacer una escala descendente melódica eh, en sol en esta, en esta posición. Todo junto quedaría. Repito. Vale, esta sería la parte A. Ahora viene la parte B que es la de... y pues voy a hacer... Es decir, en vez de dar esta al aire, voy a hacer el mismo recurso que antes. Si dando dos veces con el índice, quizás sea mejor darle... sonar suena, pero probablemente si el terno eh, pueda conseguir más velocidad que si doy dos veces con, con el mismo dedo ¿vale? entonces todo lo que tengo ahora mismo es... sería eh, lo, lo básico con esto ya eh, triunfo y ahora pues lo que vamos a buscar es un, un arreglo up the neck eh, un arreglo up the neck que significa por aquí arriba a partir de aquí arriba bueno vamos a ver qué se me ocurre bueno y para el arreglo up the neck otra cosa sencillita y básica voy a coger intervalos vale double stops y voy a usar el de sol el de vamos lo voy a tocar así Para quien son, ¿vale? Eh... Se me ha ido un... una pulsación de mano. Acabaría aquí, ¿vale? Bueno, esto Es muy basiquito, muy basiquito Lo, Una vez que tengáis el role este, Que es todo backward ya está, ya está hecho, ¿vale? Si le quiero ser un poquito más Darle más Más gracia, pues puedo Utilizar otro tipo de roles. Eh, esto es una opción que se me ha ocurrido Otra opción que se me ha ocurrido es usar eh, Usar Intervalos de sexta bueno, para los de sexta, los de sexta, voy a usar esta opción. ¿Vale? Esto equivaldría a Sol. Esto equivale a Sol. Si os fijáis, son las es mismas notas. Esto, esto es Sol. estos es Dos. Y lo que estoy aprovechando son la cuerda tercera y la prima. Entonces haría... exactamente igual que lo que lo anterior luego y si quiero ya repito y eso es todo yeah.